Autoridades del PSUP, acompañadas por organizaciones sociales y por el pueblo en general, pidieron un alto a los ataques contra Palestina y aseguran que si bien ya no se pueden revivir las numerosas víctimas, quieren evitar que las cifras siguen en aumento. Nuestro llamado al pueblo de Israel, al pueblo judío en cualquier parte del mundo en donde se encuentre, que no se conviertan en victimarios de lo que fueron víctimas durante tanto tiempo como fue un holocausto, que ellos levanten su voz en contra de ese gobierno genocida y que nosotros no podamos sumar todo con una sola voz para que retiren esas tropas. Ya no se pueden revivir esos niños, miles de niños que han muerto, mujeres, hombres, gente inocente de todo tipo, pero sí podemos unirnos para impedir que continúe el atropello al ejército israelí, que es el cuarto ejército más poderoso del mundo, deben retirarse de Gaza, están cometiendo un vida asesinato en Gaza, esa gente no, no tiene armamento, ustedes los están masacrando, deben irse de ahí, ustedes que son prácticamente una colonia norteamericana, como dijera Lee Primera, gringo, Gaujón. home. Sturis informó que más allá de expresar solidaridad, el pueblo venezolano busca acciones concretas una de ellas que los organismos internacionales se pronuncien. El pueblo de Caracas está expresando en la calle su la indignación que sentimos los venezolanos y las venezolanas con lo que está ocurriendo en Palestina ante la mirada y la indiferencia de los organismos internacionales. Basta decir que estamos solidarios, es necesario que se produzcan acciones concretas, que cese el genocidio y que, y que no haya impunidad. En otros testimonios el pueblo puso en evidencia el lado político de estos ataques, según el señor Julio Ruiz. Esto no es más que otra acción de la derecha internacional. Mira, la derecha está mostrando de todo lo que es capaz, acá la derecha internacional. Yo creo que esta es una señal más para que todos estemos atentos, nos demos cuenta todos los venezolanos y los pueblos del mundo. Hacemos un llamado urgente a todos los pueblos del mundo, al pueblo judío, a todos los pueblos del mundo por la paz en Palestina y por la libertad del pueblo palestino también. El pueblo venezolano se suma a un rechazo mundial que solo busca la paz para el pueblo palestino. Ciarí Rodríguez, la noticia. Una enorme bandera palestina y la bandera de Venezuela marcaban el inicio de la marcha que partió desde el Parque Generalísimo Francisco de Miranda hasta la sede de la Embajada de Israel ubicada en la avenida principal de Los Ruices. En esta movilización participaron Miguel Nasser, descendiente de palestinos y Yahya Nahan, ex diplomático egipcio quien renunció a su cargo cuando su país apoyó la invasión de Estados Unidos a Irak. La ocupación del Estado de Israel lo que ha traído desde su inicio es muerte, terrorismo. Han tratado de interminar nuestra raza a través del de la, la, asesinato selectivo de niños y mujeres. Ellos al parecer le tienen mucho miedo a que los palestinos se reproduzcan. Antes de ayer bombardearon un colegio de la ONU que tiene la bandera de la ONU. El mundo está callado, 43 muertos en este colegio, colegios, hospitales, mezquitas, iglesias, bombardean todo, eso no es justo, estamos manifestando por la justicia. Uno de los objetivos fundamentales de la marcha fue solicitar la ruptura de relaciones comerciales y la suspensión por parte de la OPEP del envío de petróleo a Israel que los gobiernos del ALBA, que los gobiernos del MERCOSUR no firmen tratados de comercio con Israel, que no haya TLC con Israel, pero que principalmente los países exportadores de petróleo en la OPEP cesen el envío inmediato de petróleo para Israel porque ese petróleo se utiliza para asesinar niños palestinos. Gran parte de los asistentes, entre ellos Karen Pestana, venezolana de nacimiento y musulmana por convicción, exhortaron a los otros mandatarios del mundo a emular la actitud del presidente Hugo Chávez. El ALBA, todos los que pertenecen al ALBA deberían de seguir el ejemplo, unirse a nosotros y romper relaciones comerciales. Todos unidos podemos lograr que de verdad se haga algo, porque no basta con solamente pronunciarse y llenar un comunicado. Tenemos que tomar acciones que de verdad repercutan en ese estado. La posición de los organismos internacionales, especialmente la de Naciones Unidas, fue duramente criticada. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, formada solo por 15 estados, donde 5 estados tienen derecho a veto y son permanentes, es una instancia altamente antidemocrática. Es dictatorial, incluso se coloca por encima de la Asamblea, Nacional, la Asamblea de las Naciones Unidas. De manera que este es un organismo que tiene que ser revisado a la luz de su comportamiento con todos estos problemas. Médicos de Barrio Adentro manifestaron su decisión de viajar a Palestina en misión humanitaria si el gobierno venezolano lo solicita. En Gaza están sin luz, sin agua, a la sin se nada, se integra, a pesar de que la bloqueo, temperatura está bajo cero o un poquito más de cero, y eso hace mucho frío. Entonces imagínense las consecuencias que puede repercutir a la salud en un clima de esa, de, de, de, esa, de esa magnitud. Los artistas urbanos se unieron a la protesta para manifestar con su peculiar estilo su opinión. Como artista, como mujer, como madre y como poeta, hago un llamado al pueblo venezolano, al pueblo organizado, que tome los canales de televisión, las emisoras de radio, a levantar su voz contra el genocidio, contra la guerra, contra la violación de los derechos humanos que, que en estos momentos atraviesa el pueblo palestino. La bandera palestina fue desplegada en el elevado de los Ruices frente al centro empresarial Miranda, donde queda la embajada de Israel, como símbolo de la solidaridad del pueblo venezolano con Palestina. Ana Gabriela López, La Noticia.